La década de los 80 es considerada para muchos como una de las mejores décadas musicalmente hablando. En esta década aparecen los videos musicales o la música en imagen y viene la revolución digital en el sonido. Los videos musicales se almacenaban en este tipo de formato, en cassette. Luego aparecen los CD de este tipo que vienen para reemplazar al disco de vinilo. Estos... Desapareció, ya murió. Este está muriendo, pero este no va a morir nunca. Sigue vivo, está viviendo y goleando como dice la canción de 5 May. Por esta razón, estaré haciendo varios enganchados con las mejores canciones en imágenes de los años 80. Como es costumbre últimamente en todos los videos que estoy subiendo a YouTube, estoy dejando un link de descarga con todas las canciones que ustedes están escuchando. En este caso, estas 100 canciones las van a poder estar descargando con un link de descarga que les voy a estar dejando debajo de la descripción del video para que todos puedan disfrutar de estas 100 canciones y las próximas que estaré subiendo en los próximos videos. Que lo disfruten y por favor comenten el video, qué clase de música quieren que esté subiendo al canal y compartan para que todos puedan aprovechar y así descargar la música que estoy compartiendo con ustedes. Muchas gracias a todos y disfruten del video. things you do are all the things you say You take myself, you take myself on go I Don't you forget about me Young and so am I All we hear is Radio Kaka Radio Kuk But you're back in Japan Oh, you're back in Japan This is where I love to be. La Isla Bonita Here You come from a long For every situation Relax, don't do it When you wanna go to West. Relax, don't blame it on that girl Fighting's gonna make be it better In a western town, a dead-end world The eastern boys and western girls um. I feel a change, my lover. She's just a girl of oh, the tiger God, something strange in your neighborhood I got my mindset on you I got my mindset on you Or should I go? Don't you want me, baby? So let me hold it tight. walk like an Egyptian. I